Hola hola, acá estoy para hablar después de otra función, les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión voy a hablar de Jurassic World Fallen Kingdom la secuela de Jurassic World que llegó a los cines del mundo en 2018 y que es digamos, la segunda parte de esta trilogía de Jurassic World que culmina con Jurassic World Dominion ...que se estrenó hace poquito y de la que voy a hablar en el próximo episodio... ...pero en esta ocasión toca hablar de esta secuela. Acá es donde ya definitivamente baja el nivel... ...y en donde refuerzo esto de que no tendrían que existir estas películas. Algo de lo que hablé en el episodio anterior... ...justamente en referencia más a estas secuelas que a la Jurassic World original. ¿Qué pasa con esta película? No voy a decir que no me gustó para nada porque les estaría mintiendo, pero ya se nota mucho más esta idea de que está todo forzado, de que está todo muy enfocado en hacer una película y ya, ni siquiera forzarse en la historia, o sea, vamos a hacer una película, vamos a ganar plata, vamos a generar mucho merchandising eh, y listo. Pero y la historia? No nos importa. Pero esto habría que arreglarlo, es como que no queda, no importa. Vamos a darle para adelante. Y es lo que pasa, acá es donde definitivamente se ve que todo esto está hecho para simplemente hacerlo. No por una razón, eh, porque por lo menos en la anterior la idea de eh, llevarse por encima, pasar por encima de la naturaleza y dejar de lado la idea de, bueno, no nos importa la naturaleza porque nosotros somos los seres humanos, podemos crear y hacer lo que se nos dé la gana y esa idea en particular en la primera anterior se manejaba mucho mejor y por lo menos le daba sentido a la película eso. Acá hay cosas buenas pero es como que ya ni siquiera eso, o sea, lo destaqué como algo bueno esto de. Otra vez, el humano jugando a ser Dios. Que se sostiene y que sigue, pero. Ya no tanto. O sea, ya se va perdiendo. Ya la cuestión pasa a otro lado. Eh, se siente que, igual. Eh, hay un hilo conductor desde Jurassic World hasta Jurassic World Dominion. Y que fueron por ese lado. Y por eso siento que esta trilogía. Estaba forzada, o sea, como que no tendría que haber existido porque está todo muy eh, forzado en un punto Pero bueno, ya acá es como que hay cosas eh, muy fantásticas O sea, es cierto que ya es muy fantástico que existan dinosaurios Pero ya conociendo ese mundo y sabiendo que ese mundo es, entre muchas comillas, real Pasando de esa barrera de los fantásticos ya hay cosas que sobrepasan esa barrera. Entonces hay cosas que ya sobrepasan por encima de esto. Entonces, nada, eh, hay cosas que no me coparon y, y creo que acá ya se ve el declive de lo que es eh, Jurassic Park y Jurassic World, digamos, ¿no? Porque las dos secuelas de la original, bueno... Hasta ahí. Pero ya a partir de acá. No. No, no, no. Muy forzado todo. Cosas muy random. Muy raras. Algunas cuestiones. Es como que no... No fue una película bien ejecutada. Sinceramente. Así que... Nada. No mucho más. Para... Hablar sin spoilers, porque ya me voy a meter en todos los detalles. Si no vieron la película, vayan a verla si quieren. Si, si no quieren, no los voy a obligar. Sinceramente, eh, no, o sea, no es para que me digan después. Vos me hiciste ver esta película, no, si no la quieren ver, no, no, no, no la vean. Pero como voy a mencionar spoilers, bueno, eh, nada, no, eso está por ahí. Yo no la encontré en ninguna plataforma, así que bueno busquen además eso o sea ni siquiera se las estoy recomendando y hay que buscarlo um, manéjense ustedes si ya la vieron se pueden quedar si no les interesan los spoilers también esto sigue bajo su propia decisión de qué va esta película de dinosaurios otra vez adivinaron pero acá eh, seguimos con lo que pasó en la primera o sea todo se fue al carajo básicamente de hecho Claire aparece eh, de nuevo, esto me gustó Puntito a favor Igual no es un puntito a favor Pero viene ahí viene ahí los detalles Claire apareciendo En el ascensor En su primera aparición en esta película Al igual que en su primera Aparición en Jurassic World Con la cámara siguiéndola de abajo hasta arriba Y con el ascensor que se abre Y ella apareciendo en primer plano Hermoso Cine Estas cosas me encantan Um, yo soy feliz con estas boludeces um, pero bueno, quedó completamente desempleada obviamente su parque se fue al carajo todos los dinosaurios se escaparon crearon un bardo bastante importante en la isla y ahora, ¿cuál es la cuestión? rescatar o no a esos dinosaurios porque en la isla hay un volcán que estaba dormido pero se despertó y está por entrar en erupción. Y obviamente todos los dinosaurios que están en la isla van a morir. Yo hay lo que nunca entendí, ya desde la primera, desde la original, allá en los 90. ¿Qué onda los pterodáctilos Qué difícil nombre. Eh, los pájaros gigantes. ¿Qué onda con, con los pterodáctilos Porque si me hablas de todas las otras especies, bueno, lo entiendo. O sea, no se van a mover de esa isla. Bueno, el mosasaurio podría, ¿no? Eh, igual después vimos que había como una muralla en el mar rodeando la isla, entonces, bueno, no, no, no se podría ir de, de esos límites. Pero los pterodáctilos vuelan. Eh, o sea, no hay un escudo protector invisible que no les permita irse de, de esa isla. ¿no? no entiendo cómo funcionan los pájaros en ese sentido, porque... Sé que emigran, se mueven, van de un lado al otro por las condiciones climáticas, todo bien. Pero, eh, o sea, lo entendería por ese lado, de, no, no, tampoco sé cómo era que vivían los pterodáctilos, pero no se mueven de ese lugar porque el clima ahí, justo en esa isla, es el que quieren, y si se mueven un poco más, no sé, se van. eso supuestamente estaba ubicado en Costa Rica, se van para Panamá, ponele. No, acá en Panamá ya no podemos. Se caen del cielo y se mueren. N nunca lo entendí porque en las originales también es como que están... O sea, tenían su lugar dentro del parque y todo y estaban ahí. Pero después de que, que se escapan en, en ambas trilogías, siempre se termina escapando de, de estas jaulas gigantes. Qué buen momento en la tercera, cuando eh, están todos ahí buscando al pibito perdido y... Y aparece uno caminando en el puente. No, épico. épico Ya voy a hablar de la trilogía original. Porque seguramente se estarán preguntando. ¿Por qué estás hablando de esta trilogía y no, no hablaste de las anteriores? Ya. Ya va a llegar el momento. Se piensan que no voy a hablar de esas películas. No, ya va a llegar el momento. Pero no entendí esto de, de los terroractivos. Nunca lo entendí. Porque son libres. En el momento que escaparon de, de este lugar. En el que estaban encerrados. En la anterior película. Ya se podrían haber ido a cualquiera. O sea, tuvieron que esperar hasta esta película Que los rescataron Para poder irse, como aparece en la escena Post créditos, a Las Vegas No sé Pero bueno, eh, nunca entendí eso En ninguna de las películas Ni de Jurassic Park, ni de Jurassic World Pero bueno eh, Bueno, volviendo a esto Hay que rescatar a los dinosaurios O no, porque está este debate Medio como el aborto eh, Pro aborto Pro vida, como que Acá están con los pañuelos de color. No sé, ¿qué color le pega a los dinosaurios? Um, beige. Un pañuelo beige. Salvemos a los dinosaurios. Y pañuelo. No sé. Bordeaux. Me, me imagino un pañuelo bordo No, que se mueran los dinosaurios, que se mueran. Porque, claro, este, esta parte está interesante. Está, me gustó. Partiendo de la base, los dinosaurios no deberían estar. En este momento de la existencia humana. Ya eh, pasó su tiempo. Ya está. Pero claro, ahora existen. O sea, están. No nos podemos hacer los boludos. Existen. Están ahí en esa isla. Están ahí. No joden a nadie. Están en la suya. Bueno. Pero ¿cuál es el tema? Este volcán va a hacer erupción. Y van a morir. Otra vez. No pegan una a los dinosaurios. Siempre los persigue la desgracia se termina su vida. Y en esta causa que lleva adelante Claire, con un montón de personas, con, con esa idea mentalista de salvar especies, ¿quiénes salvar a los dinosaurios? Porque los cuentan como una especie más dentro del reino animal, ahora. Con los leones, los elefantes, los pajaritos, los ratones, todos, perros, gatos, vacas, chanchitos, eh, todos, todos, dinosaurios. Ahora los dinosaurios son parte de esto, de, de hecho deberían contar como especies en peligro de extinción, claramente. O sea, este debate está bueno, no se profundiza demasiado tampoco en la película, porque pasan unos minutos al principio nada más, y de hecho es la excusa perfecta para que nos pongamos de pie y... Aplaudamos, a más no poder, la presencia de Jeff Goblin, que vuelve a su personaje de Ian Malcolm Y está bueno este debate, porque ya al principio de la película te ponen a pensar. Yo, pero, está bueno, o sea, estoy pensando, eh, si esto pasara de verdad, ¿habría que salvarlos? ¿No habría que salvarlos? ¿Tendrían que extinguirse de vuelta? Porque ya en un principio estuvo mal que vuelvan a la vida, pero a la vez ellos no tienen la culpa... De que hayan vuelto a la vida. Y ahora no habría que matarlos porque no tienen la culpa de existir. O sea, básicamente los dinosaurios están como... Yo no quería volver. <risa> me trajeron. Ahora me van a matar también. Entonces... Está bueno. O sea, esto en la primera está bueno. Repito, dura... 10 minutos. <risa> Nada. Menos, creo. Eh, pero estuvo piola esto. La verdad que este, este debate de bueno, lo salvamos, lo dejamos morir, y me gustó. Pero, ahí se mete el villano de la película, que no sé ni quién era, no me acuerdo el nombre, completamente nefasto, <risa> espantoso, Banken. que lo voy a buscar porque, por lo menos, quiero mencionarlo. Um, Ellie Mills, interpretado por Rafe Spall, eh, que es, digamos, socio de uno de los fundadores originales de Jurassic Park, Sir Benjamin Lodgwood, interpretado por James Cromwell, que junto a Hammond tuvieron la idea en su momento de el Parque Jurásico. Y de hecho tenían una idea de un santuario, una especie de santuario en un lugar para que los dinosaurios vivan en paz. O sea, su idea era... Traer a los dinosaurios a la vida, pero que estén en su lugar, que nadie los moleste, que no sean una atracción. Lo que me choca con la película original, pero bueno, detalles, qué sé yo. La cuestión es que este personaje, Ellie Mills, le tira la idea a Claire, que la conocía no sé de dónde, no sé si estuvieron juntos algo por el estilo. Entonces, como que entra un poco en confianza y le dice: Bueno. Yo te ayudo económicamente, mmm, con el equipo necesario y todo, para ir a la isla y rescatar cierta cantidad de especies. No es necesario que tengamos a todas. O sea, le especificó cuáles y le especificó específicamente, valga la redundancia, una especie en particular, un dinosaurio en particular, Blue. Porque era uno de los animales más inteligentes. Entonces, lo quería decir así, así. Bueno... Claire acepta, o sea no, no me dieron bola como un ambientalista que quería salvar a estas especies entonces acá me están dando todos los recursos parece una persona agradable está asociado con una persona que estuvo involucrada en el parque jurásico original y en la idea de traer a la vida a los dinosaurios, así que hasta con un santuario y todo, ¿no? Que la idea era recuperarlos de esa isla que estaba por explotar y llevarlos al santuario. Bueno, confío. Vamos a darle. Obviamente, todo era una trampa. Porque la idea era comerciar con estos animales, con estos dinosaurios. Venderlos al mejor postor. Algo que tampoco me cerró demasiado. O sea, ¿para qué querría... Un dinosaurio. Ya me voy a meter con eso porque lo tengo ahí anotado. Pero, bueno, la idea es más o menos eso en la historia. Y no lo tenía anotado, pero ahora estoy notando ciertas similitudes con la secuela de Jurassic Park original. Así como mencioné que Jurassic World en cierto punto era un copy-paste de la Jurassic Park original. Y esta tiene ciertas similitudes con... La secuela de Jurassic Park Que si no me equivoco era de Lost World eh, En específico esto de llevarlos a la ciudad Porque básicamente los llevan a la ciudad Después resulta también que este científico Que volvió a aparecer No lo mencioné en el episodio anterior Henry Wu eh, Estaba trabajando con esta gente Y estaban planeando Crear a otro dinosaurio otra vez tropezando con la misma piedra Porque no les alcanzó Con la Indominus Rex No, no, no, no, no. ahora queremos algo más letal O sea Es maravilloso eso Porque sale mal Y es como Un autosabotaje como Ya sabemos que va a salir mal Y que posiblemente nos maten a todos Estos dinosaurios que estamos creando Que no los podemos controlar O sea, creemos que podemos controlarlos Pero no los podemos controlar, pero vamos a hacerlo igual y los hacen más letales, más... Porque si nos van a matar que nos maten bien. Es algo que es estúpido hasta en un, un, un punto. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido. Y este dinosaurio lo que tiene genial. O sea, esto es maravilloso. Acciona, digamos, cuando le apuntan con un láser a alguien. ¿No? ¿Vos querés que ataque? Listo. Apuntamos con el láser al objetivo, ya sea una persona, un ladrillo, lo que sea. Apuntamos ahí, con un sonidito, activa el dinosaurio, se pone alerta y ataca. Como un gatito que estás con el puntero láser y mueve la colita y le brillan los ojos y salta. Exactamente lo mismo, nada más que con un dinosaurio letal. El Indoraptor es este, o la Indoraptor. Ya a esta altura no sé si son hembras, machos, no tengo idea. Robots, no sé. Hablando de eso, de los robots, perdón, lo voy a mencionar más adelante. No quiero seguir abriendo ramas acá. Pero bueno, eh, todo muy raro, todo muy cuestionable. ¿Qué cosas no me gustaron de esta película? Parecería que muchas, pero voy a destacar dos aspectos, nada más. Primero, el villano. Malísimo, muy malo. Malo con ganas. No... <ríe> pobre el actor, ¿no? Siempre quedan encasillados los actores o las actrices en estas cosas, me acuerdo de ahora que dije actrices Jessica Chastain en Dark Phoenix Uf, qué feo que fue eso qué feo, y, y Jessica Chastain es una actriz de la puta madre, es una actriz del carajo de las mejores que tenemos actualmente pero esa interpretación oh. Espanto. Obviamente, no es culpa de, de la persona que está interpretando a cierto personaje. Acá, la verdad que el actor no lo conozco, pero su interpretación es muy mala. Su interpretación es mala y el personaje es malo en sí. O sea, y además no, no da miedo, no, no... Pero no es que no da miedo, no, no intimida, no... Te da hasta pena en momentos y que un villano te haga sentir eso es como que no le temes en ningún momento, no, no, no, no le agarras odio, no le agarras bronca, al menos a mí me dio bronca pero porque era muy boludo, entonces como que no, no, no va ni para atrás ni para adelante, no funciona, lo único bueno que pasa con este personaje es como lo matan, <risa> hermoso. Como lo de la medio entre el, la T-Rex Y el otro, no sé qué era Un Carnotauro, no sé Pero se lo morfan Muy lindo eh, Y él intentando quedarse con Porque esto no lo conté El diente del Indominus Rex Que rescataron de la isla En un muy buen inicio de película Eso seguramente lo tengo ahí anotado Para destacar Y si no después lo voy a destacar Muy buen inicio de película Rescatan el diente de la Indominus Rex que estaba hundida en el mar para de ahí poder reutilizar algunas cositas y crear al Indoraptor. Por eso indo ¿no? Básicamente es como eh, Carnage con Venom, es, digamos, sale de, de, del mismo dinosaurio. Y el chabón todo obsesivo ya después de que pasó todo, en vez de escapar, piensa, no, no, no, quiero esto. Así sigo generando plata. Chao, se lo comen. Y encima aplastan el diente hermoso, eso sí que me gustó la muerte de este personaje, pero el villano la verdad que es me animo a decir de lo peor que hemos visto en estas seis películas cuento trilogía de Jurassic Park cuento trilogía de Jurassic World y no vi la serie animada de Netflix, pero creo que incluyendo eso también debe ser lo peor de todo esto de este universo, lo peor y la historia, la historia está muy forzada tiene cosas muy forzadas, muy estúpidas Estúpidas como la idea misma de vender dinosaurios ¿Por qué? Que alguien me explique ¿En qué cabeza entra vender dinosaurios? Cualquiera, ¿eh? No solamente los carnívoros Porque uno pensaría, yo no quiero tener un león ¿Quién quiere tener un león? Son muy lindos todo, pero son carnívoros De un día para el otro, te comen ¿Quién quiere tener un dinosaurio rex? O cualquiera de los otros carnívoros que existen los Raptor Son muy lindos. ¿Quién no, no ama al T-Rex? ¿Quién no lo ama? A Blue. ¿Quién no la ama? Que ya en la tercera vemos que... Y en esta también. Puede ser eh, una carnívora fiel a su instinto. Más allá de que le haga caso a Owen... Tiene sus momentos. O sea... De nuevo. Life finds a way. La vida se abre camino y la naturaleza es la naturaleza. Su instinto sigue siendo su instinto. ¿Quién quiere tener... A estos dinosaurios. Para lo que sea, ¿eh? Para lo que sea. Porque en un momento se especifica... No, porque este quiere comprar a tal dinosaurio para sus hijos. No, porque este lo quiere para la guerra. No. No entra... En la cabeza de nadie. Sinceramente. Y es una idea bastante estúpida. Como muchas otras cosas dentro de la película. Y está todo... Todo muy forzado. Todo muy forzado. Eh, incluso creo que me hubiera gustado más, o hubiera funcionado más la película, con esto del debate de si dejamos o no morir a los dinosaurios en la isla, que todo lo que pasa después, no te digo hacer una película de dos horas con esa idea, pero darle mucho más tiempo, creo que hubiera funcionado más, no sé, cuestión que así está todo muy forzado, cosas muy forzadas, muy hagamos la película, porque hay que hacerla y no se nos cayó ninguna otra idea buena de la cabeza no sé entre las cosas buenas, positivas que me gustaron, la verdad que hay muy buenos momentos, acá es a donde quería llegar con esto del inicio, la verdad que es muy bueno, ya ahí se empiezan a ver esas cositas de terror que en esta película resaltan mucho más y en general es un muy buen inicio. La verdad que es muy bueno. Muy bueno. Porque empieza muy arriba. O sea, ya con el Mosasaurio atacando. Como ataca es genial. La T-Rex. El Mosasaurio de vuelta. Me parece algo espectacular. Que después no sigue demasiado. Pero... Me parece, me parece un muy buen inicio y, y hay muy buenas escenas en general eh, involucrando a, a los dinosaurios. Eh, eh, cuando el Interruptor escapa y empieza a matar, cuando mata a Toby Jones cuando mata al estúpido, estúpido, ahí lo tenés, al boludo ese, cazador que se mete en la jaula... Otra vez, ¿en qué cabeza? Yo sé que está obsesionado con tener los dientes de todas sus presas y lo que sea, pero eh, ya eh, no te metas ahí, te estás regalando, te estás regalando y se regaló porque, o sea, la muerte está muy muy buena, el ataque y todo eso, está muy bueno. pero uff, qué boludo importante, la verdad. Eh, pero bueno, ese momento está bueno cuando se escapa y persigue a Claire, a Owen y a la nieta de Lockwood, Macy, que hace su presentación en esta película y después va a aparecer también en Jurassic World Dominion. Eh, cuando la interruptor los persigue, la verdad que toda esa escena, toda esa secuencia está muy bien la verdad que me gustó mucho, también ahí aplica mucho el terror y, y todos esos momentos bien de suspenso y de acción la verdad que muy bien todo eso cuando tiene esa pelea en lo que vendría a ser este tejado que después cae, que ahí se mete Blue también a pelear en la habitación de la nenita cuando entra la Indoraptor ahí me gustó esa referencia otra vez, no sé si fue una referencia o quedó de casualidad, pero como en la primera película de Jurassic Park cuando los Velociraptors entran a la cocina y usan las garras para abrir la puerta lo mismo acá, el Indoraptor usando sus garras para abrir la ventana me gustó eh, tiene sus muy buenos momentos, la verdad cuando la isla explota que tengo que confesar, no terminé de ver esa parte porque no quería ver a los dinosaurios sufrir, me ganó, me ganó, no, no pude, no pude, y la abrió ahí esperando a que la salven en la bahía y el humo que la consume y desaparece, no, no, no pude verla, tuve que adelantarla toda esa parte, me pudo, me ganó, me ganó y no, no pude ver todo ese momento, pero, muy bueno, hay que aceptarlo también. El dinosaurio atacando a Claire y al personaje este que interpretaba a Justice Smith. Franklin. Eh, el apellido web. No, me encanta. Un hacker de apellido web. Se mataron. Eh, ahí fue bastante estúpido también. Porque el dinosaurio... O sea, en otro momento... Se los comía. Y no pasó. Eh, pero bueno... Nada. No, no, no podía pedir mucho pero nada en general tiene muy buenas escenas de acción tiene muy buenos momentos la verdad que a ver pasa algo con Jurassic World en general Jurassic Park en general todas estas películas que son dinosaurios o sea lo dice Owen en Jurassic World qué más necesitas para impresionar a la gente son dinosaurios no necesitas nada más y yo siento al menos personalmente que me pasan estas películas eso son dinosaurios ya me sorprenden eh, no necesito nada más entonces yo siento que muchas de las cosas que me gustan de esta película van de la mano con los dinosaurios. Porque realmente todo eso funciona en estos aspectos. sí. Porque en cuanto al guión, en Jurassic Park se la banca bastante bien, pero en el resto ya eh, los guiones como que no tienen demasiado y simplemente es la espectacularidad de los dinosaurios. ¿Es algo malo? No lo sé, no necesariamente, pero... Es algo que funciona, al menos a mí me funciona. Eh, y bueno, nada más. Esto de la idea del humano jugando a ser dios lo tenía como algo positivo. Mientras iba hablando de la película para este episodio me di cuenta de que por ahí no funcionó tanto. Sigue ahí, obviamente, otra vez. Seguir explotando a los dinosaurios, seguir creando, seguir fusionando especies y que salga una bestia asesina. ¿Y para qué? ¿Para qué? O sea no nos sirve para nada eh, creer que somos más que la naturaleza y que podemos controlar todo y no no es así bueno todas estas cosas la verdad que no lo veo muy bien ejecutado en esta película eh, que en general repito muy forzada eh, hay cosas que se resuelven muy oportunamente en general Jurassic Park fue muy buena y se recuerda todavía por sus grandes efectos esto de los animatronics usar estas piezas gigantes con la forma de los dinosaurios para hacer mucho más real todo. La verdad que... Eh, acá no se ve. O sea, hay algunos animatronics, pero... Muchos sí que hay. De hecho, no me molestó que los terminen usando los dinosaurios, pero... En un momento se ve una panorámica de la mansión, acá de Lockwood. es horrible todo hecho por computadora. se nota, pero feo, feo entonces ya que lo usen para eso, no podían ir a una mansión que debe haber millones y grabar esa toma y después todo lo que es el interior y todo lo que pasa ahí adentro lo hacen en otro lado, pero al menos esa toma eh, tanto costaba y todo por computadora no, no eh, no. Eh, sigo tirando malas Pero bueno, es algo que no me gustó eh, Nada, nah, hay cosas que no me... Anoté ah, varias cosas, no sé Los dinosaurios en el sótano Son muy grandes No me daba la cuenta no, Yo soy muy malo para las cuentas, pero... ¿Qué tan grande era el sótano para tener todas estas especies que son gigantes? Y cuando se intentan escapar... Que este gas tóxico, no sé lo que era, que estaba ahogando a los dinosaurios. Están todos ahí juntos. Es muy poco espacio para lo que son los dinosaurios. No, no tiene sentido. Acá había anotado lo de la hija que quería un Triceratops bebé. Justamente a lo que hacía referencia antes de que querían un dinosaurio para sus hijos. No... Por más que tu hija lo pide, por más que tengas los millones que necesitas para comprarlos, no. Es como que yo pida, no sé, quiero un elefante, bebé. No, no, no. O sea, no tiene, estas cosas no tienen sentido. Eh, me encantó el, el paqui. <ríe> me da risa porque le dicen paqui. En la primera le dicen paqui y acá no sé si mencionan que es paqui, pero amé al paqui. El paquicefalosaurio. Que es el que tiene la cabeza dura. Que golpea todo. Lo amé. Hay un Funko Pop de este dinosaurio. De esta película y lo quiero. Me encanta. Me encanta lo poco que hizo. Porque encima entra en un momento donde están todos comprando. Y fue como... Ah, son boludos. Los voy a chocar a todos con mi cabeza. Y los empieza a hacer volar a todos para todos lados. Y aparece Owen en modo Star-Lord y... Despliega sus habilidades de batalla Que nunca vimos, pero las despliega eh, Nada Hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá Había también una referencia de la T-Rex Rugiendo nuevamente Gritando, como mencioné en el episodio anterior No no pegaba bien la palabra gritar Claramente era un rugido Supongo que los dinosaurios rugían No sé si entender otro nombre Pero bueno En referencia otra vez a la icónica escena de Jurassic Park original, que creo que pasó en la isla esto, cuando estaba el volcán ahí de fondo y, y eso. Y me olvidé de mencionar, porque lo prometí, lo prometí, es deuda, y las deudas se tienen que cumplir. La serie animada con estos Transformers en forma de dinosaurio se llamaba Beast Wars. Me encantaba, me encantaba. Eh, estoy viendo algunas imágenes y recordando, y creo que claramente no no no, no soportaron bien el paso del tiempo Pero la amaba, amaba esta serie Amaba eh, No este con, con el brazo forma de, de T-Rex Y el que era Como un jaguar Porque estaba como me... Y había un gorila, porque no eran solamente dinosaurios Eran animales en general Pero había dinosaurios también Había uno que era una rata, me acuerdo uh, Desbloqueé un recuerdo, perdón Pero bueno, el nombre se los debía Beast Wars, si alguien más la vio que me hable porque me siento muy solo en esa. Hasta acá esta reseña de Jurassic World, El Reino Caído, Fallen Kingdom. Y otro detalle, perdón, pero esto lo acabo de notar. Rafe Spall, que interpretó a este olvidable villano, Ellie Mills, estuvo en Life of Pi. Que si no la vieron, vean la película. Su personaje era el que entrevistaba a Pi Patel que era la versión adulta de el protagonista de esta película que estaba interpretado por el actor Irfan Khan que falleció hace poquito, hace relativamente poco y que estuvo en Jurassic World que era digamos el encargado monetariamente hablando de eh, esta versión del de Parque Jurásico. El personaje era el de Simon Masrani, o Simon Masrani, no sé cómo se pronunciará el nombre, pero Masrani, que tiene su buena participación en la película anterior. De hecho, tiene un muy buen momento ahí piloteando el helicóptero y todo. Así que nada, un detalle boludo, pero coincidencia, estos dos personajes que compartieron pantalla en Life of Pi.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 Arroba todos los enlaces como siempre abajo en la descripción de Spotify o de YouTube, donde sea que estén escuchando esto y en el perfil de Instagram también está el enlace que va a todos los enlaces y me pueden seguir ahí en todos lados espero que les haya gustado este episodio y nos estamos escuchando la próxima después de otra función gracias